A ver mi hermanita, ella estaba con un cáncer severo pero gracias al amor infinito, gracias a las inyecciones de Moringa pues ya está fuera de peligro y aquí la tenemos, ya este, su pelito ya comienza a crecer también y los buenos deseos seguir de viviendo mi la hermana La la esperanza sí. es todo. ¿Claro? Amén, la constancia, sí. aquí es. ¿Cuántas inyecciones se ha puesto? Yo me he puesto, estoy con un año y con el hermanito sí. Y a Dios gracias La enfermedad de, sí. Prácticamente sí. cede Y vamos hacia adelante ¿Cada 15 días? Sí, sí, cada 15 días Y es una bendición Yo les digo que Perseveren que estén aquí Sí, es verdad, se va un poquito de tiempo Pero la salud ante todo ¿Con, cuántas, ¿con cuántas vacunas Sintió ya la diferencia positiva? Y a Dios gracias, yo estoy bien por esto, porque yo viví sin que me detecten el cáncer un año y medio y es lo que me detectaron el cáncer la doctora no podía explicar cómo no estaba con metástasis entonces la enfermedad estaba encapsulada y yo vine asustada donde el hermanito me dice mira has vivido un año y medio estamos bien estamos bien y sigo bien y vas a seguir Sí, yo sí creo, tengo fe y tengo esperanza. Eso es. Le recomiendas a la gente que le, de, se dé una oportunidad y de pruebe vida. estos tratamientos. Sí, y que hagan caso de toda la alimentación que uno debe hacer, porque va acompañado de, de eso también. Claro. Es el desorden en la alimentación nos lleva a la enfermedad. Bueno, bendición. Muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones. Bendiciones.